Me llamo Cruzmann. Estoy intentando detener a Oporto. señor! ¡Es una fábrica! ¡Acabemos, él. Algo nos atacó ahí dentro, general, y no era ningún gorila. Si Banner sabe lo que era, le encontraré y le pisaré el cuello hasta que me lo diga. Ese era Banner. Va a tener que explicarme qué ha querido decir. Banner trabajaba en una rama derivada de la biotecnología. Esa es nuestra obra de ingeniería. Banner estaba trabajando en una solución biológica. Quería mejorar al hombre, en vez de su equipamiento. ¿Quiere decir que se convierte en esa cosa cuando quiere? No sabría responderte a ese soldado. Banner era excepcional. Único. Pero es un científico. No es uno de los nuestros. ¿Por qué no le llevamos los datos a otra persona? Él es los datos. Respecto a su cuerpo entero es propiedad del ejército de los estados unidos me he acostumbrado a la brutalidad del monstruo pero a veces me sorprende cuando tiende una mano a los necesitados aprecio y temo esos momentos a partes iguales porque por mucho que quiera atribuirme sus buenas acciones también tengo que responsabilizarme de sus crímenes Cuando llegues al borde, salta. Cuando llegue al borde, salta. Los he visto... Tío, la cabeza. Gracias por salvarme. Me llamo Rick Jones. Uf. ¿Qué ha pasado? ¿Estás tú? He estado mejor. Soy Bruce. Bruce Banner. ¿El doctor Banner? ¿Sabes? Lo explicaré más tarde, pero tiene que ver con el enclave. Es la creación de cuatro científicos, cada uno con su propio ejército. Usan Manhattan como campo de pruebas gigante. Los payasos del tejado eran de la división Minerva. Son especialistas en inteligencia artificial transformada en control mental. Descubrí cosas que nadie no había descubierto. Y detení a esos tipos. Esa cosa. Si te pusieras de mi parte. Esa cosa no se pone de la de nadie. Me ayudó, ¿no? Mira, mira si me quedo solo soy hombre muerto. ¿no? Así que si querías que muriera, deberías haberte ahorrado de ahorrado. ¿Y cómo sabré que necesitas ayuda? Ponte este transmisor en el oído. Con suerte no será añicos cuando te transformes. ¿Dónde lo has sacado? Me imaginas lo que puede haber en los sitios en los que no deberías mirar. Por cierto, ten cuidado. Hay una gran presencia militar en la ciudad. Creía que iban a por el clave, pero igual iban a por. Ross. Alfa, ¿tú sí, señor. Corro peligro. La división Ceres me persigue. Ceres. Los especialistas en ingeniería genética y armas químicas del enclave. Esto he tomado prestado un tanque. ¿Has tomado prestado? Es una larga historia. Yo tengo que llegar a un sitio seguro. ¿No deberías estar evitando problemas en lugar de ir con otros? Sí. Debería intentarlo. Gracias, tío. Eh. siguiendo una pista. Te llamaré cuando se algo. Tengo información sobre Vulcan. La división de manipulación del clima. Está fabricando una especie de bombas terremoto. Si me ayudas a encontrarlas a tiempo, creo que podré desarmarlas. Porque no lo dejamos por ahora. No podemos. Son demasiado peligrosos y la gente podría correr Si quieres, me encargo yo solo. Ah. No quedan indicios que me digan. Sí. ¡es un robot enorme! Hola, hola. ¡No hay nadie más Se Secuencia de autodestrucción, sí, en un oh. Te debo otra vez. Si alguna vez necesitas algo, eh, sea, sea lo que sea, puedes contar conmigo, ¿vale? monstruo y dentro de mí no descansa nunca. Tengo que encontrar una cura. No puedo dejar que nadie me detenga y mucho menos aquellos que usarán esta terrible maldición como arma. Te daremos una dosis muy pequeña. Necesito que estés alerta y fuera. Al primer signo de efecto secundario paramos y quedarás fuera del equipo hasta que se te pase, ¿ok? El señor Azul, supongo. Señor Verde, por fin nos conocemos. La verdad es que yo dudaba que fuera real. Me preguntaba cómo sería una persona con tanto poder en su interior. De ninguna manera me esperaba un joven tan normal estrechando mi mano. Le agradezco su ayuda, Dr. Sterns, pero le estoy poniendo en peligro. ¿Cree que podrá ayudarme? Creo que sí, Bruce. ¿Has traído la muestra de sangre? ¿Sabes? El ejército tiene algunos datos que me ayudarían a completar el análisis. Si los tuviera en mi poder... Creo que tengo un amigo para los datos. Excepcional. Deberías hablar con Simon Utrecht. He leído mucho sobre sus investigaciones. Son muy parecidas a las tuyas. Espero que no. Como puede ver con voy a usar radiación atmosférica para recrear el experimento de biotecnología en Belorio. Señor Utrecht. Por favor, llámame Simon. Señor Utrecht, ese experimento solo tuvo éxito una vez. y le hace pensar que volverá a salir? La energía que usaré es mucho más estable que la radiación gamma Pasaré a la historia como el hombre que hizo que la especie humana subiera el siguiente estado evolutivo. Tu hermano y Mike de fueron. Compartiré las recompensas con aquellos este de ¿Puedes ayudarme, Voy a juntar conmigo y llámame. Simon Utrecht es un hombre de negocios sin escrúpulos. Yo casi le llamo cuando empecé a buscar una cura, pero me lo pensé mejor. Espero que no esté haciendo pruebas con radiación sobre sí mismo. No tiene ni idea de las repercusiones. Jason. Ese monstruo ha destruido la antena. Pero mira, el método funcionó, hemos evolucionado. Démosle una lección a esa cosa. Humanos increíbles. Podría haber salido mejor. Es verdad, pero el experimento fue un éxito. Ahora somos algo más que simples. Humanos. Y si esa cosa se vuelve a cruzar en nuestro camino, lo mataremos. Puedo conseguir datos fiables de tu prueba sanguínea. Algo no está interfiriendo con mis análisis. El origen debe estar cerca. ¿Puedes encontrarlo y alejarlo lo suficiente? Si no, no podré continuar. ¡Detenedle! Tenemos lo que buscábamos, volviendo a la base. ondas de radio escondían nanobots. Necesito esos nanobots para crear un mecanismo de infiltración de la cura. Dios mío. Increíble. El enclave. Es una organización dirigida por científicos que deberían preocuparse del bienestar de la humanidad. Conozco de primera mano los horrores que los científicos infligen sobre los humanos. Tengo que encontrar una manera de detener tanto a ellos como a mí mismo. La derrota de Kiklox era improbable. Estamos dispuestos a mandar más. Nosotros son penusos. Hemos creado máquinas que absorberán la energía de Manhattan, el viento e incluso la energía bioeléctrica de los ciudadanos. Gracias por venir, bro. ¿Qué Está pasando. El enclave ha pasado a la acción. He oído que han colocado máquinas absorbedoras de energía en puntos clave de la ciudad. Ten cuidado. Esas cosas te dejarán secos si te acercas. Dirígete hasta el centro de la ciudad. El enclave ha colocado bombas químicas. Quédenlas al agua salada antes de que se produzca la catálisis. Tengo mucho tiempo para pensar. Últimamente no dejo de pensar en Ross y el en enclave. Ross es un soldado de la antigua usanza, centrado, resoluto y determinado. El enclave no tiene esa resolución, pero son más peligrosos. Tienen múltiples planes, los puestos en acción simultáneamente y sin que nadie se dé cuenta. A pesar de la intervención de ese monstruo, plan el... sigue adelante. Las bombas más pequeñas deberían causar el mismo daño o más que la bomba más grande. Las tropas estén preparadas para hacerse en el control del territorio. Una vez que este se es la victoria está cerca. Habían vuelto a las zonas contaminadas de la ciudad y han trolado más dispositivos absorbedores de energía. Tienes que sacarlos de ahí. Profesor, dentro de lo que es capaz de hacer ver que una ciudad sea totalmente inhabitable me está haciendo enfadar. Me está haciendo enfadar mucho. Ha estado bien. Ahí fuera hay muchos monstruos. Algunos no son tan fáciles de ver como Hulk. Pero dudo que él esté entre los peores. Estoy preocupado, ¿verdad? La obsesión del viejo Thunderbolt con capturar a Banner vivo pone en peligro a nuestros hombres. La estrategia del general es sólida, comandante no Tango. No necesitamos a Banner vivo para saber qué hizo. Una autopsia nos dirá lo que necesitamos. A ver, ¿convertido? Sí, señor. Thank you. Yo soy ese reflejo, luchando por no salir. Espero que el control mental del enclave no sea algo parecido. No me gustaría que un día sufriera este horror. ¡Un peligro! ¡Un detrás de los datos que he robado! ¿Puedes detenerles? sea! La cosa se ha puesto fea. El enclave ha localizado los datos robados. vienen a destruir el edificio. Necesita tiempo para salir de aquí. Vea, doctor Stones, tan pronto como puedas. Ha terminado la medida, justo a tiempo. El enclave ha activado una antena de control y tú eres el único que puedes caerles. Con esto será suficiente. He modificado el transmisor con los datos que me disteis. Con esto debería bastar para anular las señales del control mental del enclave. Bien hecho, doctor. Pero todavía tenemos que derribar esa antena. El enclave la usa para atraer a la agencia a sus máquinas de absorción de energía. ¡La energía está fallando! Desviar pues toda la energía hacia la torre! ¿Qué ha ocurrido? ¡He visto un gran destello de energía en mi pantalla! El incierto de ADL que hemos desarrollado no ha dado resultados satisfactorios. Los Herbaria han mejorado, pero no son inestables. Estamos corriente de vuestros fracasos. Hulk ha desbaratado todo lo que habéis puesto en práctica. ¿Qué habéis hecho para rectificar la situación? La fuerza y el tamaño de este androide se pueden comparar a la de Hulk. La configuración de dos cabezas le prefiere tiempos de reacción más rápidos, una comprensión de la situación mejorada y capacidades sensoriales adicionales. Deberíamos usarlo inmediatamente. Bruce, el enclave ha construido otra antena de control. Está en Times Square. La señal de emisión es lo suficientemente potente como para cubrir todo Manhattan. No os te detengáis, gusanos. Ya estamos casi listos para dejarla. Mira, parece que tenemos compañía. ¿Qué de él. Yo estoy ocupado con los últimos que tenéis. un esfuerzo? Estamos listos. Para... ¡Oh, bien! Veamos cuál de los dos es más fuerte. Mm -hmm. Mi hermano no opina lo mismo. Mm -hmm. De cero sin mi hermano, han vuelto a fracasar, pero las cenizas de vuestro fracaso no salen para conseguir su victoria. Parece que esos ataques no tienen nada que ver con tu amigo, el general Ross. Son obra de un comandante del ejército llamado Glenn Talbot. ¿Lo conoces? Me acuerdo de Talbot. Me fielteaba con Betty cuando llegó al laboratorio. Un muchacho inventador. ¿Betty? Alguien me conocía. Puede que sea eso por lo que te odia. Bruce, ese tipo me ama la espina. Ha llegado la hora de enfrentarnos a Talbot. ¿Alguna idea? Podríamos comenzar usando a la prensa. El plan de los helicópteros ya ha funcionado. Talbot se ha esfumado. Si encontramos su helicóptero de transporte, nos llevará a la base. noticias. El análisis muestra que las fluctuaciones de tus niveles gamma hacen que encontrar la cura sea una tarea casi imposible. No podemos dejarlo ahora. Bien, podríamos elevar tus niveles gamma. Ni pensarlo. Es demasiado peligroso. Es nuestra última opción. Pero no podemos conseguirlo si el enclave sigue interfiriendo. Ya se han llevado cosas importantes. El enclave tiene dos de ellos, y el tercero está en manos del ejército. Ah, no va a ser sencillo, ¿verdad? Supongo que no. Pero necesito esos objetos para acabar el cargador que aumentará tus niveles gamma. Seguiremos intentándolo. El ejército está transfiriendo mi antena de infusión de partículas a una base secreta. El enclave tiene mi solución gamma refinada en un almacén del puerto. Supongo que quieren sacarla de la ciudad. Mi estabilizador de campo energético está en una base secreta del enclave, en Lower West Side. Necesito los tres elementos. Soy Rick, voy a material robado del Dr. Sterns. Necesito que me ayudes a recuperarlo. El terremoto me hace pensar que sea vecino a algo más grande. Hulk siente mi ansiedad, y eso le confunde. Y a mí me preocupa. El origen de los terremotos está en un edificio del centro de la ciudad. El problema es Hulk. Debemos evitar que siga interfiriendo. Le estamos siguiendo con un arma capaz de matarle. Una vez que nos ocupemos de él podremos usar el arma con otros objetivos. Fantástico. Nuestro satélite está describiendo una barata geosíncrona sobre Manhattan. Hulk será el primero de muchos objetivos. Fed que sienta la ira de los cielos sobre su cabeza. de de provocar la satélite. No podemos dejar que en manos Hay alguna manera de revisar los datos de la investigación original? Necesito más información. Pero sería una negligencia si no te advirtiera que si nos pasamos en la dosis, incluso en un pequeño número integral, estos concentrados conllevan niveles extraordinarios de toxicidad. La universidad donde llegué a cabo la investigación podría tener lo que necesitas. Bruce? Está bien ¿Cuándo estás? Vale, lo siento, no quise No tengo tiempo de explicarte nada Pero necesito los informes de nuestra investigación inicial No los encontrarás aquí Mi padre lo confiscó todo Se llevó todos los ordenadores que teníamos Pero yo conseguí entrar antes de que se los llevaran Tenía la esperanza de que nos ayudaría algún día Betty, no sé qué decir Ya le tengo, general. Solo tiene que dar la orden. <risa> Maldita sea, me ha visto. Oh no. Están aquí. ¿Qué? Vete a casa. Tienes que alejarte de mí todo acá. Ahora, vete. No. <risa> <risa> <otro>, Hagártela de, <risa> de aquí. Ahora. ¡Dejá que se vaya! ¡General! ¡Está vivo! Evacuadle Bruce, soy Betty Necesito que me hagas un favor Mi padre está a punto de atacarle la base del enteve Creo que no se da cuenta del poder que tienen Ya sé que no tengo por costumbre preocuparme Pero no puedo dejar que le meten así como así ¿Podrías ayudarle? Ahora de culinera manera de primero, señor ¿eh? No necesitábamos su ayuda desalcorazadas de Ross. Supongo que quieren ese tipo de armadura. Sí que parecerá una locura, pero sería aconsejable ayudar a Ross. No podemos dejar que el enclave obtenga una ventaja semejante. Supongo que el enemigo, mi enemigo, es la mejor opción. Que está enfrentado al ejército y al enclave. Y estos a su vez están en guerra entre sí. Si Hulk pudiera elegir un mando, ¿crees que lo haría? ¿O destruiría todo lo que encontrara a su paso? Me gustaría regocijarme con la derrota de pero a ninguno de nosotros le ha ido mucho mejor. Si queremos derrotar a Hulk, necesitamos desempeñar un papel más activo, más personal. No es día Estoy de acuerdo. Es cuestión de elegir el, en el momento precisos. que tenga más fuerte y que el ejército nos haga el trabajo. No pensábamos que sobrevivirías o volvieras a andar. Será mejor que siga con lo que estaba haciendo. Esa cosa es milagrosa. Lo presiento. Si lo tenías, solo necesito un poco más. Estoy... De acuerdo, por eso he dado autorización para que recibas el tratamiento completo. Vamos a ver todas. Ya casi está, Bruce. Deberíamos probar la cura antes de usarla contigo. ¿Cómo vamos a hacerlo? He estado comparando tu código genético con las muestras de ADN de Enclave. Podemos usar su tecnología para nuestra prueba. Necesitamos su simulador genético. Señor Verde, la Enclave ha creado una bioarma. Tenía la esperanza de poder realizar una prueba real. Si consigues llevarme hasta allí, creo que la cura la destruirá. ¡Eso no es ¡No se acerquen! ¡Aquí corre el peligro! Ha sido vigorizador. Y ahora sabemos que la cura funciona. He averiguado que Ross está transportando un arma experimental y que quiere probarla personalmente porque no se fía de tal bot. ¿Pero qué? ¿Ha de ser... es que que es a... decía que aquel que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Cuando uno me atraviesa las líneas de la sociedad se convierte en un monstruo, aunque lo haga para luchar contra algo que él considera mucho peor. ¡Saltame ¡Eh! de aquí! ¡Eh! cuidado! ¿Por qué ha tenido Encantado de conocerme Betty. Tengo noticias para ti. El general Ross tiene a Talbot contra las cuerdas. Es hora de acabar con esto. Ten cuidado. Talbot Te es aún más peligroso cuando no ha Esta Es tu última oportunidad, Talbot. Eres una desgracia para el uniforme. Ríndete. Espera, <risa> <risa> <risa> Falta mejorarla, pero existe la posibilidad de que te cause la muerte. Si no funciona, estaré mejor muerto. No tenemos un disparo limpio. Dejad que entre polvo acabar con Es nuestra última opción! Estoy harto de esperar. Capitán, usted. General, los por él. Aunque todos salga a pedir de boca, aunque induzcamos una transformación en la la dosis adecuada, no te puedo prometer que esto te cure. Puede no que eso sirva como antídoto para sufrir en el agregado específico. Ha Ah. Ha funcionado Puede que hayamos neutralizado esas células permanentemente o que solo hayamos conseguido evitar la transformación. Ojalá que haya sido este último, pero es difícil saberlo porque ninguno de los especímenes de pruebas sobrevivió. ¿Especímenes de pruebas? ¿Qué especímenes? Bueno, tú no me proporcionaste mucho con lo que trabajar y no podías aprovechar esta oportunidad. Así que hicimos un concentrado y creamos más. Tenemos que acabar con todo. ¿Estarás de broma? No sabes con lo que estamos tratando aquí. Pero ahora tenemos el antídoto. El ejército no quiere el antídoto. Quiere una arma y se la consigue. No. al helicóptero, confiscadlo todo. Doctor Sturms, esperamos su total colaboración. Bienvenido al ejército. ¿Qué le he hecho yo para merecer tal agresión? No es lo que ha hecho, sino lo que hará. Mira lo que les trajo de ganar. Parece que ya tienes algo de ello en ti. Quiero mal. El avión lo que se convierte. Completame eso. Pero desconozco que llevas en tu interior. La mezcla te podría convertir en una abominación. No es que no esté dispuesto, pero necesito consentimiento informado. Y tú lo acabas de dar. No puedo no creer que estás haciendo esto. Si no fueras mi hija, también estarías esposada. Tengo la obligación de. En la calle. Es imposible, denme una visión. a la vuelta! ¡Es Bransky! No tener con él. Solo yo, Se Lo siento.